Hay un ritual muy poderoso que es el ritual del limón para alejar a esa persona indeseable. El ritual del limón se utiliza para alejar malos vecinos, para alejar a esa persona del trabajo que es indeseable, esa persona desagradable. Ese ritual se los voy a estar explicando más adelante para que ustedes mismos lo hagan. Por el momento, les quiero recordar que soy el santero de y espiritista más reconocido en América Latina que puede hacer que esa persona regrese a su lado, doblegada, sometida humillada, no sufra más por favor, no sufra por amor no está cansado o cansada de llorarle esa persona le bloqueó todas las redes sociales le bloqueó el whatsapp no quiere saber nada de usted, pero usted tiene la solución en sus manos, usted tiene fotografías de la persona, tiene el nombre completo ¿por qué no llama acá? a la iglesia Luciferina Semillas de Luz Universal pregunta por mí, por Víctor Damián Rosso Villarreal, si no le contesto yo le contesta uno de mis colaboradores y preguntan por mí y me hacen pasar y yo personalmente recibiré su llamada. Aquí estamos para ayudarle, para servirle a ustedes. Trabajamos las 24 horas para usted, para su beneficio. Contáctenme ya desde cualquier parte del mundo, no esperen un minuto más. Somos San, soy Santero, hechicero, espiritista y brujo. el más efectivo en América Latina. Mis resultados, habla por mí, atrévete y déjate sorprender.